al quinto episodio de Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza, una producción del Departamento Ecoménico de Investigaciones. Hoy, en nuestro último episodio de la primera temporada de Diálogos Impensados sobre espiritualidades por los derechos humanos, estaremos conversando sobre religión, diversidad sexual y de género. Y me acompañan Margarita Salas, excomisionada presidencial para asuntos LGBTIQ, y el pastor Julio Melara de la comunidad ecuménica e inclusiva Brisa Fresca. Bienvenidos. Julio Melara, soy de origen salvadoreño, austríaco, una combinación complicada. Viviendo ya 21 años aquí en Costa Rica, fui así ordenado pastor en la iglesia luterana costarricense y desde hace un año con un espacio independiente con la comunidad ecuménica e inclusiva Brisa Fresca. Un espacio seguro para personas de la población LGTBIQ+, un espacio seguro, sanador y de donde estamos muy emocionadas, emocionales con este caminar. Que en el momento yo les explicaré qué hemos estado haciendo, celebramos, nos reunimos para sencillamente celebrar la espiritualidad que todo ser humano tenemos derecho también a tener. Porque nos sentimos que necesitamos de, de la divinidad o de algo más allá de lo que somos, materia y, y nos reforzamos también de esa manera para las luchas por nuestros derechos eh, que todo ser humano necesita en esta vida. Eh, mi nombre es Margarita Salas, soy feminista, siempre soy lesbiana, gracias a las diosas, eh, soy atea, eh, soy psicóloga, comunicadora, activista por los derechos humanos de la población LGBTQ+, desde hace unos 20 años, cuando me enamoré por primera vez de una mujer y empezaron a echarme de cuánto bar, <risa> restaurante y monumento público existía en este país, este... <risa> Y después de eso, pues, eh, nada aficionada a buscar estrategias para incidir políticamente en, en el avance de los derechos humanos, eh, desde la política... Desde el institucional, desde las organizaciones, desde el movimiento social, desde todos los espacios de donde, de donde se pueda. En algún momento he sido docente universitaria y eso también me ha dado la posibilidad de, de, de compartir y de conversar con, con, con estudiantes. Soy la segunda de cuatro de cuatro hermanas. Eh, mi familia es eh, herediana, pero yo soy orgullosa Montes de Oqueña desde hace... <risa> muchos años que me vine para acá y nunca más me, y nunca más Bienvenidas, es súper lindo tenerles aquí y ver la diversidad también en la que podemos conversar y de hecho para el tema de hoy quisiera empezar con Margarita, quiero con, con que nos contes cómo te posicionas ante el tema de la religión y las o las espiritualidades y la diversidad sexual y de género. Claro, mira, yo creo que esos son dos temas muy diferentes, el de la espiritualidad y el de la religión, porque en un caso estamos hablando de un eh, fenómeno personal de fe, y en otros estamos hablando de una institucionalidad. En muchas eh, religiones, lamentablemente, la experiencia para las personas LGBTQ más ha sido muy negativa al igual que lo fue y lo sigue siendo por muchos años para las mujeres. Yo eso no lo encuentro extraño, porque lo que pasa es que las religiones, al ser una institución social, pues están enmarcadas y, y sufren de los mismos males que sufren todas las instituciones sociales, ¿verdad? El machismo, el clasismo, todo ese rollo que está presente en los partidos políticos, en las ONGs, en, en muchos lugares, ¿verdad? Está presente también en algunas religiones. Eh, yo pienso que Costa Rica, además, tiene el problema de que, como Costa Rica no es un estado secular, sino que es un estado confesional, a veces se invisibiliza mucho la diversidad de religiones que existe al interno del país, porque en Costa Rica, pues la religión oficial es el catolicismo, pero no es la única religión que vive en el país. En el país hay decenas, probablemente mucho más que eso, de, de de religiones, y, y, y en general la población costarricense es una población creyente, y esto, esto es cierto también para la población LGBT y entonces a veces la gente piensa en esto como dos espacios aparte, y no lo es. Eh, muchas, muchas personas LGBTQ+, son creyentes, y para ellas ha sido un, un alivio y una alegría poder encontrar espacios de fe en los que pueden continuar siendo quienes son, ¿Por porque porque me parece fundamental entender qué es lo que buscan la mayoría de las personas que se acercan a los espacios religiosos y muchas de ellas lo que están buscando es comunidad, encuentro de pares, apoyo. Porque recordemos que además las personas LGBTIQ+, a diferencia de muchas otras condiciones de discriminación, uno de sus espacios internos más fuertes de discriminación es la propia familia. Y esto es diferente que en otros casos, por ejemplo, muchas veces eh, las personas con discapacidad, las personas afro, ¿verdad?, u otros grupos que son excluidos encuentran en su familia un refugio. Esto no es así para la mayoría de las personas LGBTIQ+, y entonces se da este proceso de expulsión y empieza la gente a construir comunidades alternas y a buscar espacios. Eh, la presencia de personas eh, LGBT y más en espacios de fe y en espacios religiosos ha sido una constante en Costa Rica a lo largo del, del tiempo y afortunadamente se han ido eh, construyendo yo siento que lamentablemente ahora estamos viviendo una época en la cual hay algunos sectores que para ganancias político-partidarias están canibalizando el discurso religioso, cuando tienen unos discursos que ni siquiera representan los de, esa misma, eh, los de esa misma fe, y aquí estoy hablando de los partidos que se han metido un poco bajo la bandera evangélica, porque ya en varias ocasiones la eh, mesa de organizaciones evangélicas ha salido a plantear que discrepa de sus posiciones, que se distancien de algunos de estos posicionamientos, y sin embargo, pues ellos continúan utilizando. Yo siempre digo que si alguien quiere odiar, pues va a utilizar la bandera que sea, utilizar argumentos religiosos, políticos, legales, médicos, pero en el fondo eso no es lo que está, eso no, no hay una verdadera preocupación religiosa ni de fe en estos grupos, hay interés, por el contrario, de, de asustar y de buscar cierta argumentación, porque eso, eso reditúa. En, eh, pues en votos y, y, y, en una, y en una plataforma electoral y económica ahí particular. Eso ha causado lamentablemente mucha, eh, mucha división de algo que no necesariamente tiene por qué estar desencontrado, porque, porque lo que sucede es que eh, justamente cuando podemos hablar de las religiones desde una perspectiva de, eh, de diversidades en el interno de las religiones, pues podemos claramente traer a la mesa el tema de que todas son interpretaciones pues yo pienso que las interpretaciones de esos textos eh, necesitan eh, irse adecuando, obviamente, a las demandas, a las necesidades de los tiempos, eh, de los tiempos modernos, eh, y muchos espacios lo han ido haciendo, y es a mí me parece muy bonito que la gente no tenga que verse forzada a escoger entre su espiritualidad y su orientación sexual o identidad de género, porque lo que pasa es que estas cosas no se no se escogen, sí, son, son bastante intrínsecas, entonces pedirle a la gente que cercene una parte de quién es, de su personalidad, de su ser, para poder vivir, ya sea dentro de una comunidad o dentro de otra, es, es algo que puede ser muy, eh, muy dañino. Gracias, Margarita. Y bueno, aprovechando tu intervención, quería preguntarte, Julio, ¿cómo ha sido la experiencia precisamente de ustedes en esta comunidad ecuménica que han formado respecto al tema de la fe y la diversidad sexual e identidad de género. Sí, es exactamente el punto importante del por qué tenemos este espacio y por qué somos lo que somos, porque históricamente sí se ha excluido a esta población, entonces, y, y, y en el caminar que hemos tenido en decir un poquito más de 15 años se veía de las personas eh, iban a las iglesias sin decir eh, cuál es su orientación o su preferencia en, en materia de la sexualidad y de género y porque si no eran simple y sencillamente excluidas entonces ahí se empezaron a dar los primeros pasos donde yo me recuerdo habían unos misioneros aquí suecos de, ellos eh, estaban con lo de la pastoral del VIH y todas estas personas habían es, sido heridas en todas las instituciones religiosas donde ellos participaron entonces para ellos no creían que existiese un espacio que no los viera mal si tenía que ver con la religiosidad y lo más triste es de que las personas se sentían muy alejadas de eso que era importante, de Dios, de la espiritualidad y de ese creer. Y entonces me recuerdo que se empezó a abrir espacios exclusivos para esta población. Entonces eso es como para decir la prehistoria de donde nosotros es, hemos estado caminando en este mundo de religiosidad y de apertura, y de lugares de sanación donde tiene que tener otra teología, donde pensamos que Dios hizo la diversidad y vio que era buena y que eh, todo esto es creación de Él. Y entonces ese es como de donde veníamos eh, caminando, abriendo pequeños espacios, que en algunas iglesias se permitía tener esto. La idea era de que no solo tener espacios para ellos, sino que a cualquier comunidad que estas personas se acercaran, o que todas las personas, porque todos somos parte de la diversidad, esa es una de las cosas de las discusiones que estamos dando en Brisa Fresca, cuando nos llevamos llamamos comunidad inclusiva, me pregunta uno de los compañeros que ya tiene años de caminar en todo eso, dice, ¿pero quién incluye a quién? ¿La heterosexualidad incluyendo a quién? ¿O nosotros como la diversidad, la otra, LGTBIQ y más, incluyendo hasta los heterosexuales? No, todos somos parte de la diversidad. Todos somos seres humanos y qué que bueno nombrarnos de alguna manera porque esto nos ayuda a entender quiénes somos. Entonces tener lugares donde se celebra una esp espiritualidad, bendiciones de pareja del mismo sexo y donde estamos con las personas unos agarrados de las manos de los otros que en cualquier otro tipo de espacio religioso no se sentiría cómodos, entonces en este lugar de brisa fresca decimos sí, se puede estar expresando el cariño que un ser humano siente por otro ser humano y, y vamos aprendiendo en el camino porque también eso de la inclusividad y de eso de la apertura eh, eh, se oye muy bonito en discurso, en la práctica es una de las cosas más complejas pero maravillosas que estamos experimentando como comunidad. Todo el mundo está bienvenido eh, en estos espacios que, aunque son pocos, cada vez somos más personas, es necesario seguir creando o manteniendo o sosteniendo en el tiempo y en el espacio lugares como estos, donde las personas pueden llegar a tener acceso a este derecho de creer, y de tener una espiritualidad sin que eso vaya en contra de mi dignidad como ser humano y de ser como quiero ser. Como decía uno de los compañeros que venía, que siempre las personas le preguntan, ¿y usted es homosexual? dice, no, ¿usted es heterosexual? No, yo soy horaciosexual porque tengo mi sexualidad única e irrepetible y tengo todo el derecho de vivirla delante de Dios como quiera. Y creo que Dios me acepta de esa manera. Entonces, es interesante las cosas que vamos construyendo en el camino. Y además, eh, estamos aprendiendo como comunidad que cada día que nos reunimos es diverso, porque a veces situaciones a las que nos enfrentamos, porque si bien en, en, en un momento eran muchos gays, en otros momentos muchas lesbianas, y en otros momentos eh, personas eh, trans, pero... Uh, un joven una vez llegó y que pidió hablar conmigo y, y que me dice, pero yo soy parte de la diversidad sexual, yo necesito cariño, necesito ternura, pero a mí en realidad no me llama la atención la sexualidad. Él, entonces él se estaba descubriendo como una persona asexual. Dice, sí, pero eh, incluso buscando un espacio donde quedar, eh, no me siento como aceptado porque no bromeo igual que las demás personas. Decir, sí, sí. Somos parte de la diversidad y la diversidad es así hermosamente compleja. Muchas gracias, Julio. Ustedes señalaban que los espacios religiosos tradicionalmente no han sido espacios seguros para la población LGBTIQ+, y otras poblaciones, inclu incluyendo a las mujeres. Entonces, creo que aquí se viera una pregunta que tiene que ver con cómo generar espacios religiosos seguros no solo desde la experiencia religiosa, por ejemplo, que, es, que tenés vos, Julio, en una, una comunidad que ha decidido este, crearse a partir de entender la diversidad como parte de, sino también desde el activismo. O sea, ¿qué se necesita para que una, una persona sienta que un espacio religioso es un espacio seguro? ¿Cómo deben ser esos espacios para que realmente las personas de la comunidad o de la población LGBTIQ+, sientan que es un lugar donde pueden ir y ser quienes son? Esa es la pregunta eh, interesante para nosotros que nos hacemos cada vez que nos reunimos porque lo hacemos con mucho cariño y con mucho idealismo, pero a veces entre nosotros mismos podemos estarnos hiriendo sin pretenderlo porque somos comunidades de personas con muchas heridas. Y entonces lo que sí pensábamos es de que necesitamos que nuestros espacios nos ayuden de alguna manera a sanar. ¿Cómo es el laboratorio que estamos teniendo cada vez que nos reunimos? Porque es un aprendizaje. Entonces decir que tenemos, tenemos intentos de respuesta pero en el camino nos vamos a prueba y error. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a decir entre nosotros eh, lo siento y a veces en ese afán de, de querer hacer mejor las cosas, nos vamos ofendiendo unos con otros. Lo que sí tenemos es un espacio donde sabemos que todos somos queridos, primero por la divinidad y segundo donde estamos intentando hacer una, una comunidad donde nos apoyamos unos con otros, aprendemos de las diferencias, de los unes con los otros, a respetarnos, a cuidarnos y apoyarnos. No es fácil, es fácil el discurso y el discurso suena bonito. La práctica es maravillosamente compleja y tiene satisfacción. Yo pienso que eh, para que los espacios, lo que, lo, que, lo que ocuparía para mí que un, que un espacio religioso eh, fuera seguro, es, es similar a lo que se ocupa que muchos otros espacios sean seguros, que el espacio no, no parta de una visión heterocentrada y, eh, y cisnormada, y esto es muy difícil. Y esto, como bien dice Julio, es algo ese, que, que se hay que relaborar una y otra vez. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, pero es que, es que el, el, la, la heteronormatividad y la, y la cisnormatividad, que, que básicamente lo que implica es, Asumir que todas las personas que tengo al frente son o deberían ser heterosexuales, que todas las personas que tengo al frente son o deberían ser cisgénero, o sea, deberían no ser trans, es, eh, es algo que tenemos muy metido y entonces esto pasa por, por cosas eh, súper pequeñas que tienen que ver con, con la ruptura de los roles de género, ¿verdad? Esto podría tener que ver con cosas tan básicas como el etiquetado de los baños de forma que las personas cuando llegan al espacio pues puedan sentirse seguras de que, de que pueden ir eh, a un baño que calza con su identidad eh, de género y que no, y que no se está eh, asumiendo que las personas pues deben eh, responder a otro tipo de estándares, pasa por elementos eh, de lenguaje, de los pronombres, ¿verdad? Que se refieran a las personas por el pronombre que eh, corresponde a su identidad, ¿verdad? Si yo soy una persona no binaria y no quiero que se utilicen pronombres masculinos o femeninos, pues eso es importante. Si soy... Una mujer, sea una mujer cis una mujer trans, utilizo pronombres femeninos, pues es importante que eso se respete. Si soy un hombre trans o un hombre este, cisgénero, pues eh, también a mí me parece central, digamos, como que no, no se parta de, de que la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, la transgeneridad, la intersexualidad, la sexualidad son eh, patologías, pecados, problemas sino por el contrario, que se parta de que son parte de este, la diversidad sexual, junto con la heterosexualidad y la singeneridad, y que son una de las múltiples posibilidades de sano desarrollo de la identidad sexual de un, de un ser humano, y que por ende no solo se respete, sino se celebra al igual que se celebrarían otras cosas. Hay elementos ya que tienen que ver con la publicidad, por ejemplo, y entonces que cuando en los afiches se va a publicitar una actividad, tendemos mucho a reproducir este tema, de que aparezca, si aparece una pareja, es una pareja heterosexual, si aparece una persona, es una persona cisgénero, entonces también la visibilización de diferentes figuras, en, en la manera en que se habla, eh, que se plantee abiertamente, pues como hacen algunos llamados a, a trabajo, ¿verdad? Tal organización anima especialmente a personas de tales y cuáles grupos, aplicar, bueno, de la misma manera, ¿verdad? Explicitar, este es un espacio seguro y respetuoso para las personas, independientemente de su orientación sexual o de su identidad de género, ese tipo de cosas eh, ayudan, y yo pienso que eh, va un poco por ahí, ¿verdad? Por la construcción de un espacio donde se plantean actividades, y entonces en las actividades, si las personas van a invitar a sus parejas, por ejemplo, que puedan con ellas en paz, si las personas van a hablar sobre su... Su identidad, este, pues que esto sea un espacio eh, seguro, donde, donde se respete. Yo creo que también hay algo importante y es que la identidad de las personas no puede eh, reducirse a su identidad de género y a su orientación sexual. ¿Qué sé yo, las personas, yo aparte de ser lesbiana, soy mamá de una perrita que está por cumplir su 15 años, 2 años <risa> y no sé, jugué baloncesto en el colegio, qué sé yo. Hay otras cosas sobre mi vida aparte de ser lesbiana, que probablemente son más relevantes en mi interacción. ¿Y por qué planteo esto? Porque tampoco la orientación sexual o la identidad de género una especie de escudo que nos tenga que proteger de asumir ninguna responsabilidad. Puede haber gente maligna, manipuladora LGBT, claro, por supuesto al igual que gente maligna, manipuladora, es que es un género heterosexual. Y en este sentido también es importante que el espacio tenga prácticas que permitan identificar y eliminar cualquier práctica de violencia o de acoso entre las personas participantes, porque a veces también en ese mismo tema, tener metido el cassette de la heteronormatividad, pensamos en acoso únicamente como algo que sucede entre hombres y mujeres, y no, el acoso sexual puede suceder también entre mujeres, entre hombres, este, e incluso por parte de, este, de hombres gays hacia mujeres, porque, o, o, o, de, o de lesbianas hacia otros hombres, y ahí lo que es importante es no asumir que esta conducta es producto de la orientación sexual o de, mm. la, o de la identidad de la persona, esta conducta es producto de, la, de las decisiones que toma este ser humano que, de nuevo, aparte de su orientación sexual, y identidad de género tiene otro montón de de, de características. Y creo que es muy importante, como mencionaba eh, Julio ahora, el tema de la constante revisión, ¿verdad? Que hayan mecanismos de retroalimentación que permitan que la gente pues sepa, no sé, puede ser un, un buzón, un preguntón, a veces puede ser, ¿verdad? Cosa que si hay preguntas, observaciones, la gente se sienta en la confianza para decir, bueno, esto me está haciendo bulla, esto me molesta o esto hizo que me, que, que me sintiera este, mal. Y quería también, unido a esto que ustedes están diciendo, creo que coincido con Margarita en esto de que el tema de los espacios seguros y, y con Julio también en el discurso a eso lo decimos mucho, pero que cuesta mucho, ¿verdad? No nos han enseñado tampoco a construir espacios seguros desde ningún otro lugar y es una crítica muy general que se da no solo en los espacios religiosos, sino incluso activistas, ¿verdad? De cómo llegamos a concretar eh, acciones y prácticas cotidianas y organizativas que no dañen a las personas. Pero bueno, parte del proceso de diálogos impensados tiene que ver con preguntarles sobre la importancia del diálogo. Cuando nos planteábamos este tema, también pensábamos mucho en lo que pasa no solo en Costa Rica, por ejemplo, como en este momento con el tema de las terapias de conversión, verdad, el uso del discurso religioso para quitar derechos a las poblaciones que han sido históricamente excluidas, sino también cómo llegar a esos diálogos que se deben dar entre los espacios religiosos y los movimientos políticos eh, populares o específicos de algún tema, ecologistas, feministas, LGBTQ, para alcanzar la justicia social o para proteger los derechos humanos. Definitivamente debe de, de haber un activismo, como decía mi papá, sociólogo, es que todo es política y más entre lo que se aprende de, de los feminismos es que lo, lo personal, lo íntimo, es política. Y entonces, eh, desde esas interpretaciones que se hace de la Biblia, porque se puede hacer, esa es la capacidad que tenemos como seres humanos, cómo interpretamos las realidades y la Biblia se ha utilizado para condenar para excluir, para marginalizar, para herir, para violentar y eso es lo que están haciendo y entonces nosotros también eh, tenemos esta reflexión porque no solo los cristianos fundamentalistas que están metidos en política y son y, y utilizan eso así, sino que textos de la Biblia donde sirve para eh, incluir, para liberar, para descargar a la gente, para ser aceptada, para que se inspire y luche por sus derechos que todos tenemos, por la dignidad de cada una y cada uno en este mundo. Entonces debe de darse. En la comunidad hay personas muy activas eh, políticamente. Nos alegrábamos tanto cuando se logró por fin el de la aprobación de la unión de parejas del mismo sexo. Y nosotros decimos, bueno, y hoy vamos entonces a celebrar muchas bodas entre nosotros porque es algo simbólico, aunque mi hija me decía, bueno, y otros que estamos poniendo en duda la institucionalidad del matrimonio, pero digo, sí, pero eh, eh, es que cuando a una población se le ha sido negada llegar a tener eso, o sea, llegar a un espacio religioso y era algo que muchos sentían negado y tener un espacio religioso donde ellos lo pueden hacer, entonces es un logro político, religioso. Eh, hace años cuando no era esto bien visto oh, por la sociedad costarricense y entonces eh, el, uno de ellos muere y estaba así en el hospital. Y la persona más cercana era su compañero. Pero como no era ni hermano, ni padre, ni hijo, no podía ir a verlo. Y esa era la persona que más necesitaba estar a la par de. Entonces, por esas cosas, dice, sí, hay que luchar. Entonces, sí, eh, yo soy de lo de la opinión de que, de que la espiritualidad, al igual que Martin Luther King luchó por la, los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, desde la fe se puede y se debe de hacer para abrir espacios y, y por la dignidad y los derechos de todas las personas en este mundo. Así que, como para decir, sí, nosotros eh, en la medida que se puedan, los más activos, hay otros que no somos tan activos como algunos, dentro de la diversidad habemos de todo eso, pero procuramos en la medida de lo posible eh, tener nuestra cuota, y qué bueno sería seguir dialogando. Estábamos dialogando con una iniciativa que se llama Teología Sin Vergüenza. De, en su mayoría mujeres y, y nos visitaron acá Cómo nos sentimos de bien De que una iniciativa de Que está en diferentes países de América Latina Y que está desde Estados Unidos Desde lo de habla hispana Que hay otras iniciativas en otras partes Que no estamos solos Y que entre si nos unimos, dialogamos Y, y, y nos complementamos Vamos haciendo músculo Haciendo músculo para Transformar las sociedades Y hacerlas más inclusivas yo creo que es importante como diferenciar los diferentes espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, eh, yo a veces eh, veo gente utilizando eh, argumentos religiosos para buscar debatir, digamos, el tema en la Asamblea Legislativa. Eh, yo soy poco amiga de esa aproximación porque yo pienso que la Asamblea Legislativa es un espacio público estatal y desde mi óptica, digamos, el espacio de lo público debe ser un espacio secular porque hoy podemos estar debatiendo argumentos ida y vuelta, pero, pero, pero al final eh, lo que se está haciendo es desplazando eh, desplazando el tema y, y metiendo una dimensión eh, donde no es su lugar, porque el lugar de lo público y, y de lo legal no es el lugar de la, de la religión, y la secularidad es lo único que puede garantizar condiciones de igualdad entre las diferentes denominaciones y religiones que viven en el país eso por una parte y por otra parte porque yo sinceramente estoy convencida que las criaturas que eh, esgrimen esos argumentos en la asamblea lo último que les interesa realmente es la religión por el contrario yo creo que hay un espacio fundamental en que sería fantástico que se levante la voz con fuerza desde los diferentes grupos religiosos y que es el espacio de lo público mediático por ejemplo porque muchas veces eh, pareciera que, que estas son las únicas voces que existen. Y entonces en la medida en que se puede colocar otras voces, de las múltiples voces progresistas que hay de las diferentes religiones en Costa Rica, pues eso ayuda a que la gente entienda que no es que hay una versión desde la religión y otra versión desde los derechos humanos, sino que por el contrario hay una multiplicidad de voces según las diferentes creencias, religiones, interpretaciones de las mismas, al igual que lo hay. Eh, del lado de lo legal y de los derechos humanos. Entonces yo pienso que hay editoriales, presencia en programas de televisión, presencia en programas de radio, es, es bastante útil por la legitimidad de quien habla de su propia fe eh, y de que las personas pues tengan claro que hay muchas comunidades de fe que no, que no comparten este tipo de iniciativas. Hay otro espacio que a mí me parece central y es que yo pienso que es mucho más sencillo en eh, odiar en abstracto que odiar en concreto, ¿sí? Entonces, es más sencillo eh, yo profesar como odio y rechazo hacia eso que no conozco o hacia personas que no conozco, que hacia personas concretas. Porque entonces, cuando estamos hablando de los derechos de las personas trans y yo empiezo a tener una compañera trans en el trabajo, y entonces empezamos a almorzar todos los días y yo empiezo a escuchar sobre su perrito, y su familia, y su sobrino, y etcétera, Pucha, como que un par de semanas después tiene uno que ser muy inhumano para que ya le dé igual la vida de ese ser humano que ya se le convirtió en una persona porque la tiene al frente. Yo creo que hay una buena parte de la población, porque, por ejemplo, los grupos eh, inclusivos ya, ya tienen como un, un convencimiento fuerte, ¿verdad? hay claridad, hay apoyo, hay respeto. Hay otras comunidades de fe que yo siento que todavía están ahí como, como en el medio, como que la gente probablemente tiene... Preguntas, no tiene muy claro la cosa, no está completamente cerrado, pero tampoco hay claridad. Yo creo que podría ser interesante crear espacios de encuentro entre grupos de personas más y grupos de personas creyentes que no conozcan eh, tanto del tema. Un poco para ir creando ese espacio de encuentro y para que ambos lados puedan un poco como desmitificar, ¿verdad? ¿Quién es, esa otra, ¿Quién es esa otra persona? Esto obviamente tendría que ser con gente que se sienta en paz y que se sienta tranquila, ¿verdad? Eh, yo personalmente aprovecho todo espacio que pueda para que la gente eh, me conozca un poco antes de eh, saber nada sobre mi vida y mi sexualidad. Porque a mí me parece importante que la gente le quede claro la enorme diversidad que habita dentro del sector LGBT y que vaya como rompiendo algunos de estos mitos y estereotipos. Entonces yo creo que un papel de mediación interesante lo podrían tener estas comunidades de fe, que son comunidades en las que uno puede confiar en que hay un apoyo real y sincero al tema de la, de la, de la diversidad LGBT más. Y que por el otro lado, para las comunidades de fe que son un poco más nuevas a este tema, pues como son personas que también son creyentes, hay un lenguaje común ahí y una confianza de que no me está hablando alguien que es completamente ajeno. Entonces yo creo que hay un papel de puente ahí que podría potencialmente ser, ser, eh, ser interesante. Yo creo que hay, que hay que conversar y tender puentes en la medida de lo posible. Con la gente que todavía está abierta, ¿por porque yo creo que hay personas que del todo no, y no se trata de sentarse a que hayan como insultos o descalificaciones o, o no, se trata de buscar crear una conversación donde ambas partes entienden qué es lo que le preocupa y le asusta a la otra persona y qué es lo que lo que lo que cómo es que en mi vida cotidiana eso implica eh, violencia y discriminación cuando cuando se dio la la segunda ronda en el 2018 de las elecciones a mí me sorprendió muchísimo porque nos pidieron de varios grupos de esta cosa que se armó que era este se llamaba Coalición por Costa Rica, creo, y entonces nos pidieron que fuéramos a hablar con alguna gente sobre el tema de matrimonio igualitario, que era en ese momento lo que estaba eh, en medio de la lucha. A mí me sorprendió mucho cuánta gente, que eran personas aliadas, personas que apoyaban el matrimonio igualitario, en el fondo no tenían idea de por qué eso era un tema importante para nosotros, de por qué era necesario, era como que lo apoyaban en principio, pero tenían entonces muy pocos argumentos para explicarle a las personas por qué. Y fue central conversar y cuando nosotros empezamos a plantearles, vea, es que lo que pasa es que si yo no me caso, no tengo acceso a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto, ¿verdad? Y entonces a partir de eso ellos decían, wow, yo no tenía idea de que habían tantas cosas que eran tan diferentes para ustedes. Porque claro, uno rara vez sabe, eh, nos pasa todo el tiempo, por ejemplo, las personas nacionales con las personas migrantes. Este, mi esposa es, es migrante, y hasta que ella no ha tenido que pasar por un montón de procedimientos, yo no me he dado cuenta que hay una serie de cosas en este país que no se pueden hacer si usted no tiene cédula de identidad nacional. Entonces, eh, pues de la misma manera, ese tema de compartir un poco en lo concreto, ¿por qué es que estamos pidiendo esto? Yo pienso, por ejemplo, con el tema de la ley de identidad de género. Deben haber muchas personas que no tienen idea cuál es el problema en, la, en lo cotidiano de la vida de las personas. Y entonces conversar sobre eso ayuda a que la gente este, pues se vaya familiarizando y le ponga rostro también a las personas, que cuando alguien le habla a una persona trans no es como una imagen de alguien desconocido, sino es una persona. Y puede ser no no una persona, una variedad de personas, ¿verdad? Y entonces por esa vía una va como pues poco a poco conociendo la, la, la enorme diversidad que existe y de la misma manera las personas LGBTQ más van entendiendo y conociendo un poco más sobre las diferentes figuras que este, pueden ser parte de las comunidades de fe o de las comunidades religiosas. Eh, bueno, Julio, Margarita, muchísimas gracias. Este tema es súper amplio y sé que podríamos hablar muchísimo de esto, pero es una pincelada también para invitar a la gente a buscar más, a intentar sentarse y preguntar qué nos da miedo, qué dudas tenemos, de qué es lo que no entendemos de un lado o del otro. Y bueno, agradecerles también a todas las personas que durante estos cinco episodios nos han escuchado, nos han acompañado, nos han escrito para felicitarnos o darnos retroalimentación para nuestra segunda temporada que se estrenará en el 2023, para que estén atentos, atentas y atentes. Muchas gracias y nos seguimos escuchando. Chao. Diálogos Impensados, Hablemos desde la Esperanza es una producción del Departamento Ecuménico de Investigaciones.